¿Cómo están, gente? Yo estaba aquí con un nuevo video para el canal. Este es mi primer video y espero que les guste. Este es Youtuber so Game. Aquí dice el malvado Pixar. No sé si lo reconoce Pixar. Que se me olvidó como se llama, pero yo lo reconozco por Pixar. Ha secuestrado a los conocidos Youtubers: Lele, Germán, fernando Flow, Town, Bears, Stax, Dross, Mangel, El Rubio, Vegeta y Willy. Willy. Alexi y Luso, Luso. Para, para obligarlo a jugar su malévolo juego Ayúdalo a escapar Sanos y salvos Vamos a darle a jugar Para caminar haz clic sobre cualquier punto del piso Uno el primer paso, la instrucción Para interactuar con el objetivo de los personajes Hazle clic, elige una sección boca a hablar Vocabular. Mano, agarra, vista. Una descripción. 3. Realizar acciones seleccionadas de cualquier objeto de tu invasión. De tu inventario. <ríe> perdón. Y suéltalo sobre cualquier objeto del escenario o sobre cualquier objeto del mismo inventario diálogo para terminar el diálogo presión escape y para acelerarlo haz clic en cualquier lugar de la pantalla continuar ya leí permitir para que cargue este mi primer vídeo si les gusta esperar el like recuerda puedes ajustar la velocidad velocidad yo pongo largo por aquí para pa poder leer para entender el juego el principal youtube son oficina del CEO de youtube Qué buena onda los, los directivos de youtube al inventar a invitarnos una cena navideña Sí, es un buen gesto muy bonito. La comida se ve buena, pero olvidaron con el chorizo. <ríe> Así es, flor Y, el... y limones, el rubios. <ríe> Dice Burst Town", no sé Saludos, mis queridos youtubers. Bienvenidos a esta cena navideña sorpresa. Vamos a empezar con orden la orden que está aquí. Empezamos con, con... ¿Cómo se llama? Lele. Empezamos con Lele. Oh, miren a Lele. Sí, lo hice triple, pero me quedo con el gusto de Germán. Vamos a ver, empezar a recoger desde el principio tenemos un desonillador, silla, que hay aquí Un, un ropero, como me metí un ropero en el bolsillo Aquí, imagino que hay que poner esto Ha seleccionado con este inventario Ahora clic donde lo quiere poner ok oh, eso <risa> Mira, Billy, ha llegado una intrusa Hay, de, hay que darle recibiendo me, lo que merece Pero antes quiero dar Quiero que diga su última palabra ¿Qué muñequito tan simpático tengo okay. ¿Qué muñequito tan simpático Ya verás lo simpático que somos <risa> ¿Qué pasó? Para derrotar a los muñecos malvados Deberás hacer que peleen entre ellos Continuar Bueno, ya sabemos que no podemos agarrar esto Pero vamos a darle youtubers Ahora Germán eh, No hay nada, vamos a poner la silla aquí en a X. ¿Qué hago de aquí? a ah, subir oh, oh, oh, oh, soy un crack Un científico, bien Bajar Agarro esto Vámonos ¿Qué? ¿Qué pasó? olvid frankenstein de, para derrotar al científico loco necesitarás ayuda de un que, cuaderno que? cuadrúpedo imaginate donde conseguir eso ya ve, ya sabemos que con el man no podemos hacer nada y vamos a traer a los youtubers fena vamos a recoger esto ya no hay más nada que que que qué? ay mi madre para derrotar al, chihu al chi chihuahua animandrónico deberá recurrir a una gran habilidad de en el crack vamos al otro youtuber town ya veo me, me, no, esta situación que recibe. ¿Qué qué es esto? ¿Ven ese, ven eso? que es eso? que es eso? Un código, vamos a ver dónde viene ese. ¿Qué, ¿Qué código será? Ok ¿Será si no quién? creo que era 36. 92. entonces vamos al otro ¿Cómo era 39 26 lo puse al revés tre 39 20, 26 ojo ¡Oh! bueno amigos esto fue todo por hoy si les gustó den like no olviden suscribirse es mi primer video hasta que lleguemos, den en la caseta de comentarios qué es lo que quieren que haga y chao.